Bautízame Señor con tu espíritu. Bautízame Señor con tu espíritu. Bautízame Señor con tu espíritu. Bautízame Señor con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Liberame Señor con tu espíritu. Liberame Señor con tu espíritu. Liberame Señor con tu espíritu. Liberame Señor con tu espíritu.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 Y permite que sea el Espíritu Santo quien te libere de todo tu pasado. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname Señor con tu espíritu. Sáname Señor con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón se... quien en mi corazón señor